Es que dentro de una comunidad o sea, es cuando ves de verdad cómo están usando tu producto eh, la mayoría de la gente, ¿no? Y entonces es como que tú cuando entras también dices, wow, es que eh, lo están usando de esta, de esta forma, ¿no? Ya no hay como tantas, o sea, eh, el tema de la comunidad es que es realmente sacar tu producto a la calle y probarlo sin, sin hacer conjeturas en tu cabeza, ¿no? Es que ya lo estás viendo cómo lo están usando. Bienvenida, bienvenido a la corti y esta semana tengo conmigo a María Sahim, Head of Community en Sinoficina y fundadora de communitybuilders.es, desde donde ofrece servicios y formación en la creación y desarrollo de comunidades con propósito y bueno, para mí María es pues mi gurú personal en temas de comunidades de, desde hace mucho tiempo. Con María vamos a profundizar en qué es una comunidad en el contexto digital, porque se habla mucho últimamente, y también por qué deberían importarte a ti para tu negocio para los proyectos en los que te vayas a embarcar, porque ya veremos que por aquí está ya el presente y el futuro. Bienvenida, María. Muchas gracias, Corti. Qué guay la presentación. <ríe> la verdad, y eso es, es que además es verdad que contigo y con vos que hablo muchas veces de, de comunidades. Es un tema que nos interesa y, y, y bueno, la verdad que eres de las primeras personas, yo creo, si no la primera, que se ha puesto a hablar de comunidades en serio en, en español, ¿no? que hay mucho contenido en inglés, pero es una tendencia que hasta, hasta hace poquito aquí en España, bueno, hacíamos cosas pero no estaba muy... Eh, como muy consolidada y empieza a estarlo gracias entre otras personas a ti. Vamos a empezar a tangibilizar esto, María, que es una comunidad, para el que nos esté escuchando, ¿vale? la, comunidad la comunidad de vecinos lo entendemos todo, pero creo que hablamos de alguna cosa un poquito más distinta, ¿verdad? Sí, bueno, realmente, o sea, a mí como me gusta definir las comunidades como tal, es que es un grupo de personas que hacen algo juntas, ¿Vale? O sea, normalmente que están unidas por un objetivo o que tienen un propósito común y que, está, y que están conectadas entre sí. O sea, realmente ese es el core, por así decirlo, ¿no? de, de qué es una comunidad. Ahora ya le metemos la capa de, de comunidad online, qué tipos de comunidad y, y todo eso. ¿no? A mí también me gusta decir un poco que las características así fundamentales como para... Saber identificarlas, ¿no? Cuando las vemos, pues es que, por ejemplo, las relaciones están descentralizadas, ¿vale? O sea, en una comunidad que está bien construida, por así decirlo, ¿no? Eh, las relaciones, pues no deben girar, por ejemplo, en torno a una persona o no deben girar en torno a un grupo de personas, ¿no? Sino que... Eh, la forma en la que se unen es sobre ese propósito, ¿no? Sobre ese objetivo que tenemos de, dentro de la comunidad. Luego, por ejemplo, que también existe en conexión entre las personas, ¿vale? Mucho más allá de las redes sociales, ¿vale? No vale como que estemos conectados por, por las redes sociales, sino que normalmente existen otros momentos en los, que, en los que nos conectamos. Luego también, por ejemplo, el sentimiento de pertenencia. Eh, esa sensación de que perteneces a un grupo ¿vale? Eh, y, y que nos une a algo mucho más allá. Esa cosa ¿no? que tú dices, he conocido a alguien de dentro de la comunidad y parece que nos conocemos de siempre porque de repente sacamos cosas y tenemos cosas en común. ¿vale? Pues esa sensación de sentimiento de pertenencia también es como muy característico de, de las comunidades. Y luego hay un, un último que a mí también me gusta como mucho. Que es la parte de los rituales, ¿vale? Porque si no muchas veces acabamos, ¿vale? Y si, si yo creo un evento, ¿vale? Todas esas cosas de, vale, tenemos una relación descentralizada, las personas se están conociendo en el evento, existe conexión entre ellos más allá de las redes sociales, de hecho se están viendo o incluso en, en un evento online y hay un sentimiento de pertenencia. Pero la clave también como para considerarlo como comunidad sería que sea eh, eventos recurrentes, ¿no? Como unos rituales que nosotros hagamos de forma recurrente o de forma asidua dentro de, de la comunidad, ¿vale? No vale como, pues hago un evento, ya nos pasamos los LinkedIn, ¿no? Nos damos las tarjetas de presentación y de repente pues, se, se diluye. Es como un acto puntual y ya está. Si nosotros vamos generando esos eventos de forma recurrente, pues probablemente lleguemos a crear una, una comunidad. Y, um, sí, y luego quizá como yo creo que en la parte de, de qué es una comunidad, eh, también es súper importante hacer como la diferenciación con una, con una audiencia, porque yo creo que hay... Muchísima información y muchísima gente que está hablando de, wow, estoy creando una comunidad, ¿no? O gracias, eh, o sea, lo típico que vemos por Instagram, que vemos eh, pues, en, en newsletters que así, ¿no? En plan, wow, qué comunidad más guay se está creando, ¿no? O gracias a mi comunidad hemos llegado a conseguir tal cosa. Bueno, pues normalmente eh, cuando hablamos de, de comunidades en redes sociales realmente se refieren a una audiencia. O sea, las personas que nos escuchan en, en un podcast. Las personas que nos leen, ¿no? que nos suscriben y se suscriben a nuestras newsletters, las personas que nos siguen en, en redes sociales, son nuestra, son nuestra audiencia. Y, y puede ser una audiencia que esté súper comprometida, ¿no? Porque también como que hacemos esa distinción en, vale, tenemos una audiencia, pero es que me responden siempre, están ahí para, para el creador, eh, son personas eso como que están muy comprometidas contigo, sí, pero normalmente si cinco personas te contestan a una newsletter, entre ellas probablemente ni siquiera lo van a saber, ni siquiera van a ser, saber ni, ni quiénes son, ¿no? Y, y un poco será eso, la sensación de... El sentimiento de comunidad, yo hay veces que soy un poco dura con esto, Corti, <risa> eh, pero el sentimiento de comunidad lo tiene el creador, ¿no? Porque es la persona que se siente rodeada de, de gente, esas personas que te están contestando, eh, tú las sientes como muy cerca, pero entre ellos no lo tienen, ¿vale? No, claro. es, no es tan fácil tener ese sentimiento de, de comunidad. Y a mí me Son gusta muy... poner, o sea, no, no, no sé si me estoy adelantando mucho, pero digo... Dale, me gusta poner un ejemplo de, de la vida real, ¿no? que ya se lleva mucho el, el, bueno, vamos a pasar este concepto a la vida real, como para que se entienda un poco mejor, y con todo este tema de las audiencias y tal, me gusta poner el ejemplo de del campo de fútbol sea ¿Vale? Yo no sigo el fútbol, pero, pero el contexto lo entiendo. ¿no? Si, si nosotros eh, tenemos un partido el domingo vale y está, están los jugadores dentro, las, todas las personas que están viendo en, en el campo de fútbol, realmente todas pertenecen a la audiencia, no todas están viendo el, el mismo partido, pero dentro de, de esa audiencia luego vamos a tener como diferentes perfiles, ¿vale? Vamos a tener personas que van a ser una audiencia súper comprometida, o sea, que cada vez que se marca un gol, que están ahí gritando, ¿no? Que están, yo que se están todos los cánticos y todo eso, pues eso es una audiencia súper comprometida, está ahí como a tope. Luego tendremos gente que serán los fans. ¿Vale? que también hay como mucho jaleo entre fans, audiencia, ¿no? La comunidad, pues los fans, pues tú, habrá fans que sean de, de, un, de un club, de un partido, eh, otros que serán de, de un jugador en concreto, ¿no? Y estarán ahí todos, guau, me encanta esto, pero tampoco se conectan entre ellos, ¿no? Probablemente pues eso le, les une ese interés por ese jugador en concreto o por ese partido o así. Y luego dentro de esto a lo mejor hay comunidades, ¿no? Porque a mí me gusta poner el ejemplo de las peñas, de, de los clubs, ¿no? Por ejemplo, pues la peña de Murcia que ha ido a ver ese partido eh, en concreto, ¿vale? Y esas personas realmente pertenecen a una comunidad, a la comunidad de su peña, donde organizan actividades eh, para, no sé, imagínate recaudar dinero, ¿no? Para eh, alquilar un, un autobús y ir a ver ese partido pues realmente eh, el dinero que recaudan no es para el club, es para ellos, ¿no? Para organizar cosas ellos, se organizan entre ellos, tienen su propia jerarquía, todos se conocen. Eh, tienen el objetivo común de eh, juntarse para ver ese partido porque además les une ese interés que es eh, pues ese, ese club, ¿no? Y, y bueno, ese es un poco el ejemplo que a mí me gusta poner, que yo creo que se entiende bien. Te he contado ahí todo, todo mi parte está, de, de comunidades. No, no, está, está muy guay. El, el ejemplo tangibiliza mucho. Y yo también quiero aprovechar a utilizar el ejemplo de oficina por ejemplo, sin oficina y este podcast, ¿no? Que lo has dicho muy bien, el tema audiencia y comunidad. Audiencia y comunidad son dos enfoques distintos de conexión de personas con dos objetivos distintos y que te dan cosas distintas y, y hay que entenderlo. Por ejemplo, en este podcast tenemos una audiencia, como bien has dicho, que yo podría decir es una comunidad porque me contestan y en Twitter de vez en cuando interaccionan bueno, pero lo que has dicho tú el, el, pasan dos cosas, una, si un día desaparece el podcast pues esa gente a lo mejor tiene algún otro vínculo a través de otro lado, pero muchos de ellos por lo poco que interactúan entre ellos no ven a interactuar, y lo segundo interactúan todos conmigo cuando interactúan de hecho lo que pasa a una audiencia lo normal y, y pasa en este podcast es que el 99% de la gente que te sigue no interactúa contigo habitualmente, a lo mejor algún día te dicen, oye me encanta lo que haces, ya, pero no, no tienes una conversación con esa persona todos los días. El caso de sin oficina, yo que estoy en sin oficina desde hace mucho tiempo, que es, que es flipante, es sin oficina tiene varias cosas. Uno, la gente interactúa entre ellos, incluso sin que María, Bosco o nadie del equipo de sin oficina interactúe. Es, es un, un trabajo que habéis conseguido a lo largo del tiempo, ¿no? Al, al inicio. Casi al inicio, podríamos decir que Sin Oficina fue como la consecuencia casi de la audiencia de Bosco, ¿no? fue como yo llevo la audiencia de Bosco y creo un espacio, entonces, ¿qué pasa? Que Bosco tuvo que hacer una transformación de audiencia en comunidad, ¿no? De decir, oye, la gente me sigue, interactúa y viene aquí porque estoy yo y tengo que participar para que la gente participe, pero años después, tú estás Sin Oficina, Bosco no dice nada. María a veces tampoco dice nada en algún canal y de repente ahí hay mogollón de preguntas, respuestas, oye, yo he hecho el proyecto con fulano, yo he hecho el proyecto con mengano, y pasan cosas. Y eso es una comunidad. Un espacio, como bien ha dicho María, ¿no? que, que, que a lo mejor depende de algo, en, en un equipo de fútbol depende que pueda asistir inicialmente ese equipo, pero luego ese grupo de personas, con independencia de que exista o no el, el germen que lo origine, acaba generando un espacio donde pasan cosas. Y es que es muy chulo, porque, pero, pero yo creo que es lo que has dicho tú son distintos, pero incluso tienen sentidos distintos, es decir yo para mi podcast, oye me gustaría idealmente tener una comunidad, pero no necesito una comunidad, o sea yo realmente mi objetivo es crear una audiencia ¿en qué casos María tú crees que que tiene sentido mantenerte como una audiencia y no liarte la cabeza y no obsesionarte con una comunidad? ¿y en qué casos dices, ostras, es que si te está pasando esto, planteate dar el salto de ser una audiencia, ser una comunidad yo diría eh, que todos realmente debemos partir de, de una audiencia, por así decirlo. O sea, yo creo que la gente que, que directamente dice, no, yo quiero montar una comunidad, dice, ya, pero ¿y cómo te van a conocer? O sea, realmente las comunidades eh, pegan un empuje muy grande, ¿vale? Dentro de los negocios, en los embudos de venta, en muchas de las partes, pero quizás la, la adquisición, por así decirlo, ya tiene que ser una comunidad que vaya como súper rodada, donde ya... Tengamos unos embajadores muy grandes que nos estén recomendando, pero realmente eh, no, su labor no es la parte de adquisición, sino es la parte de tener a tus, a tus clientes como muy cerca, por así decirlo. ¿no? Entonces, yo lo que entiendo un poco por, por las personas, o cuando ya te está pasando que tú notas que tienen la, la gente tiene las mismas dudas, ¿no? por ejemplo, en, en las comunidades de formación, eh, pues. O sea, es, es, se suele utilizar muchísimo, ¿no? Porque la, el, se retroalimentan mucho las personas cuando se conocen entre ellas, ¿no? Cuando tienen las mismas dudas, cuando les ayuda a eh, colaborar juntos para crear proyectos, cuando, eh, pues eso, las mismas inquietudes y, y, y ya notas que si esas personas se conocieran, te necesitarían menos, ¿no? Por así decirlo. Realmente para mí, la comunidad y, y de hecho cuando has comentado lo de Bosco al principio... Eh, o sea, busco cuando creó Sinoficina, Oficina, él se puso en su Twitter en plan, uno más en Sinoficina, Oficina, ¿no? Y es como, es un acto casi de, de tu bajarte y decir, yo soy uno más de todos, ¿no? Ya casi que no me necesitáis, si os conocieseis entre vosotros, eh, os iría mejor, ¿no? Ya, ya no, no necesitáis tanto que yo esté ahí. Entonces yo creo que ese es una, un poco de, de las claves. Y luego cuando tú quieres tener un producto en el que está muy centrado en el cliente, te gastas dinerales haciendo hay mucha gente ¿no? que se gasta mucho dinero en hacer eh, investigación de mercados de bueno voy a tentar ¿no? de todo esto que hablamos del MVP de sacar a, de validarlo cuando tú ya tienes una comunidad realmente te lo está diciendo la propia gente Eres, o sea, tienes mucha más capacidad de adelantarte a cuáles son las necesidades de, de la gente y crear como esos roadmaps no por así decirlo dentro de, de tu negocio entonces eh, puedes tener simplemente una audiencia cuando tú quieres ser referente en un tema, por ejemplo, ¿no? y dices yo quiero llegar eh, pues a esta gente y quiero, eh, bueno, pues, pues te pones delante del escenario y cuentas un poco tu, tu papel, ¿no? Eh, pero si quieres, tienes un producto como muy claro y quieres integrar, por ejemplo, eh, en vuestro caso en, en Mambler, es como tienes a los creadores a, a tu lado, los tienes en la comunidad y estás creando un producto que es para ellos. Entonces, va a ser muchísimo más fácil que ellos te ayuden a crear ese producto, que te vayan diciendo qué es lo que necesitan, ¿no? Y, y como que ya les estás ayudando en el contexto de tu negocio, ¿no? Les estás ayudando. Entonces, cuando ellos necesiten un producto que cubra tus necesidades, te van a elegir a ti. Eso es, genes una vinculación. Ha dicho algo muy chulo, que es el, el, el tema de, claro, con una audiencia atraes más público. Y una comunidad sobre todo es para, para fidelizar ¿no? y generar esa, esa conversación. Eh, al final eh, encaja tener una audiencia y una comunidad. Muchas veces, lo que has dicho tú, para, tienes que arrancar con una comunidad, pero luego cuando ya tienes la audiencia tampoco es que transformes tu audiencia en tu comunidad, sino que tienes que seguir desarrollando tu audiencia si quieres seguir creciendo tu comunidad, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo no creo que sean... O sea, son complementarias. Totalmente, ¿no? Porque. Eh, y hay mucha gente que va a seguir queriendo ser parte de una audiencia. Yo también, hay una cosa que, que me gusta decir, y es que yo formo parte de muchas audiencias, pero de muy pocas comunidades. Porque yo eh, estoy en un montón de, de boletines, ¿no? De newsletters, me encanta escuchar podcasts estoy en Twitter, eh, pero realmente involucrada en las comunidades, o sea, tenemos que pensar que lo que les estamos pidiendo a las personas que entren, también no es solo ya en comunidades gratuitas y de pago, ¿no? No es solo lo que pagan, sino es el tiempo que invierten dentro de nuestra comunidad. Entonces, el valor que les tenemos que ofrecer, ¿no? Y, y casi un poco esa... Esa parte de compromiso que les pedimos es lo más valioso que nos están dando. Entonces, no todo el mundo que pertenece a tu audiencia va a querer formar parte de tu comunidad, ni, ni tiene sentido, ¿no? Porque al final es eso, que lo que les estamos pidiendo es cierto compromiso. Y al final eso es lo que hace que las comunidades también funcionen. Entonces... Vamos a pertenecer a muchas eh, audiencias, yo compro cursos y, y hago cosas porque pertenezco a audiencias, pero quizá esa parte más de conexión con las personas lo hago dentro de comunidades que eh, están como muy en mi, en mi día a día, ¿no? Y, y no sé, como que... A mí hay una frase que me gusta mucho de, de Laís de Oliveira, que de, de, en el libro de Hacking Communities, que dice que las comunidades es una tecnología que se inventó hace no sé cuántos millones de años, ¿no? Y que nos ha servido para sobrevivir. Y, y es como que yo lo siento, me siento como muy identificada con, con esa frase, ¿vale? Porque... Eh, o sea a nivel personal, yo siento que a mí la, las comunidades, pues eso, como que, que me han ayudado, pues cuando jugaba baloncesto y la comunidad que se creaba en torno al club de baloncesto, pues me ayudó a sobrevivir en, en la adolescencia o cuando iba al colegio mayor y tenía esa comunidad, ¿no? Me ayudó a sobrevivir en mi época de, de universidad y ahora, por ejemplo, que soy free, freelance y emprendedora, es sin oficina la que me ayuda a sobrevivir un poco, ¿no? Como en esa etapa de, de emprendimiento y de, y de freelance. Entonces, eh, es como que las comunidades cuando de verdad quieres involucrarte en ellas es porque las tienes como muy en tu vida diaria, por así decirlo, ¿no? Y no te vale solo como, bueno, pues me leo el email, o sea, consumimos muchísima información. Pero un poco quizá también la diferencia entre una audiencia y una comunidad es que el compromiso de una audiencia, pues en este caso, por ejemplo, imagínate en este podcast, es tuyo, Corti, de estar creando contenido eh, y de estar pues, grabando los vídeos, hablando con la gente, invitando a la gente a venir, ¿no? Y, y en una comunidad tú lo, realmente lo que le estás pidiendo es el compromiso a la gente para que funcione. Es la, es la gente la que tiene que aportar para que realmente funcione, ¿no? Entonces es como un cambio totalmente de, de mentalidad y, por supuesto, o sea, lo tienes que pensar muy bien porque además las comunidades consumen muchos recursos, ¿vale? No es que metemos ahí a un grupo de gente, que eso también es otra cosa, ¿no? Que se dice mucho corti. le metemos ahí a un grupo de gente en un chat y se van a poner a hablar, ¿no? O sea, hay muchísimo trabajo detrás para que realmente eso funcione entonces, las comunidades no son gratuitas o sea, consumen recursos, el tiempo el dinero, las audiencias también entonces tenemos que priorizar un poco, ¿no? Y, y, pero bueno, yo creo que, que todos debemos partir un poco de una audiencia para luego eh, encontrar esas personas ¿no? y decir, vale, pues dentro de esta audiencia esto nos une, vamos a, tenemos este objetivo queremos crecer juntas vamos a construir una comunidad yo no. Con, con esto que has dicho, conectamos ya con, con la parte de cuáles son los errores que cometemos a crear comunidades. ¿no? El, el, uno de los principales es el que has dicho, de, oye, pi, piensas y todos los que hemos creado una comunidad siempre hemos pensado que no iba a ser para tanto. Bueno, yo con la comunidad tengo ya una audiencia, llevo ahí la gente, me sigue mogollón de gente, con que se apunten 200, ya con 200 personas en la comunidad empiezan ellos a hablar. Ni, ni son esos los números, ni luego incluso aunque tengas miles de personas en una comunidad, si no generas cosas, no, no, no hay una actividad y tienes que, que darle caña. ¿Cuáles son, si quieres incluso profundizamos un poco en, en este, y, y cuáles son otros eh, obstáculos que te encuentras a la hora de crear comunidades? ¿no? Incluso mis ¿no? o sea, la, la, la, las cosas que no tiene clara la gente cuando crea una comunidad que va a tener que hacer para que eso funcione. Claro, yo me encuentro también como muchos casos de gente que tiene grandes audiencias y al final lo que hace es como que crear un grupo donde, donde también acaba eh, pues simplemente siendo como un tablón de anuncios, ¿no? Eh, ¿no? Incluso personas que tienen grandes audiencias y, y también me ha, me ha pasado pues por ejemplo con gente que tenía eh, academias online, ¿no? Como bueno, pues yo... Eh, suelto mis anuncios, eh, etiqueto a todo el mundo, que es un poco lo que a mí me interesa y que esas personas eh, reciban la información. Y dices, bueno, pues tener una newsletter para eso, ¿no? No te crees un chat con más notificaciones y con más cosas si al final lo que tú quieres es que esa persona reciba esa información que tú le estás dando, ¿no? Entonces yo creo que es. Eh, sobre todo ese cambio de mentalidad, por mucho que tú metas a unas personas en un grupo de chat, pues puede ser una audiencia premium, por así decirlo, ¿no? Hay gente que utiliza, no sé, tiene eh, un canal de tweets con mucha gente y dice, bueno, que he creado este canal de Discord, veniros para acá, que he creado una comunidad. Y luego lo único que hacen es poner anuncios sobre sus cosas y, y hacer como un autobombo. Y encima estás pagando por recibir como un contenido exclusivo. Y dices, bueno, pues eso realmente es una audiencia premium, pero no tiene nada que ver un poco con con una comunidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el, el mayor cambio es ese, ¿no? El de la mentalidad, el que también hay que hacer como un poco eh, juego de, de bajarnos, bajarnos nuestro ego, por así decirlo, ¿no? Y, eh, y ponerlos, o sea, poner a la gente por delante. O sea, eh, es un poco lo que yo he hablado también incluso con las marcas, ¿no? Nosotros en, en la audiencia nosotros tenemos un producto y de repente ponemos en Instagram, ponemos en, en, en mandamos una newsletter, ¡Guau! he creado este nuevo producto, esto es lo que hace compradme todo el mundo, ¿no? Y en cambio, si nosotros tenemos una comunidad, es como un poco al revés, es como, vale yo te ofrezco dentro de mi comunidad una solución a tu problema, ¿vale? Que es, imagínate, que quieres viajar más, que quieres cambiar un poco de tu estilo de vida etcétera, ¿vale? Pues yo te ofrezco dentro de mi comunidad esa solución en el marco de, de mi negocio, ¿no? Casi como una comunidad patrocinada por, por mí, que por supuesto que está patrocinada por, por la marca, pero es poner las necesidades del cliente totalmente por, por delante. Entonces yo creo que ese es un poco el error más común, que por mucho que tú crees un chat y hagas eh, autobombo, que hagas anuncios, no, no va a ser tan fácil, ¿no? Eh, y luego quizás también diría la parte del del gratuito y el de pago. ¿no? Eh, yo siempre digo, las comunidades gratuitas pues, no existen, o sea, son comunidades abiertas o comunidades cerradas que tienes que entrar para hacer algo, cerradas que puede ser pues, que tienes que presentar un formulario, que tienes que hacer X cosas ¿no? y, y entonces te permiten entrar y las comunidades abiertas pues que simplemente le das algo y entras, pero esas comunidades abiertas se tienen que monetizar se tiene que monetizar de alguna manera, ¿vale? De decir, bueno, pues hay patrocinadores o yo tengo ese producto, ¿no? Que acompaña un poco y que, y que le da el contexto a la comunidad. Pero crear comunidades en, en abierto, tenemos que ser conscientes de eso, de que tenemos que invertir recursos para que, para que realmente funcione. Y, bueno, yo creo que eso son como un poco... Ahora que estoy haciendo también como consultorías y así, yo creo que son... Eh, esa parte de estrategia, ¿no? De, de dónde meto la comunidad dentro de... Quizá dentro de ese embudo de ventas, ¿no? Que vosotros en, en Growth eh, lo habláis mucho, ¿vale? ¿En qué parte de ese embudo de ventas quiero colocar mi comunidad? Y entonces eso cambia mucho también en, en la estrategia que tú quieras hacer. Claro. Es, es, es un temazo porque, claro, puedes tener... Eh una comunidad como una, en una fase muy inicial del embudo, es decir, oye yo llevo a la gente a la comunidad que aporte valor, por ejemplo esto lo hacemos un, un poco en, en Mumbler, que es oye, nosotros ofrecemos algo porque para los podcasters, pues no toman la decisión de crear un podcast premium de un día para otro porque lleva mucho curro, lo que queremos es que el día que se planteen monetizar sus contenidos en formato audio se acuerden de nosotros en todo lo que hacemos, estamos en una comunidad le damos un, un espacio, un sitio donde van a aprender y pasan cosas y yo estoy ahí casi como espacio patrocinado por, por de vez en cuando ven un mambler por ahí pero cuál es la idea que seis meses un año después digan ostras a, a, ahora quiero monetizar y me acuerdo que mambler que pasó por ahí y tal pero hay otras veces que, que pasan en muchos productos que la comunidad incluso va a una pase, fase posterior es decir yo empiezo a usar un producto un producto tipo Figma, por ejemplo no de diseño que tiene mucha comunidad eh, pues yo uso el producto, lo descubro y luego, como veo que me gusta, descubro que tiene una comunidad y ya siendo usuario del producto, esa comunidad lo que me hace es fidelizar, aprender mejor del producto, que encuentro otra gente que sabe hacer virgarías en firma y aprendo de ellos, ¿no? Entonces, lo que has dicho tú, hay muchos, ¿una comunidad puede estar en cualquier parte del embudo o, o, o, o, o, o qué partes tiene más que sentido? Sí. Yo creo que sí. Es verdad que quizá en la parte de, de adquisición es un poco la más difícil, ¿no? Porque tú no encuentras una comunidad, tú no buscas, porque tú no es, tú cuando te unes a una comunidad, por eso a veces que digo siempre que, que tener una comunidad como producto, la parte de la adquisición es la más difícil, porque tú no sabes qué necesitas de esa comunidad, ¿no? O no sabes cómo tangibilizar ese valor concreto, ¿no? Que a, mí a veces que me, alguien me pregunta, pero si entro en una oficina voy a encontrar trabajo. Bueno, pues sientes entras en sin oficina, aportas valor, te relacionas con la gente que está haciendo las mismas cosas que tú, ¿no? Eh, como que si primero das, pues probablemente encontrarás trabajo. Pero yo no te puedo asegurar que por el hecho de estar dentro de la comunidad, si no te relacionas con nadie, vayas a encontrar trabajo, ¿no? Entonces, es como que tú tienes una necesidad muy concreta. Quiero encontrar trabajo, ¿no? O quiero formarme en X cosa, pero tú no sientes que necesitas una comunidad. Entonces, por eso aquí en la parte de aquí sí tienes como un poco lo más complicado, pero luego en, en las siguientes fases, en función de la estrategia, de lo que tú quieras, o sea, te puede ayudar, eh, por ejemplo, en, en la fase de activación, cómo están usando los demás miembros de la comunidad tu producto, ¿no? O sea, eh, tienes como un montón de ideas una vez que entras de, ah, pues mira, eh, esta gente lo está utilizando, o sea, voy a... ¿Cómo me ayuda? ¿no? O a través de los onboardings, a decir, voy a incorporar esto dentro de mi vida, voy a incorporar este producto dentro de mi vida, o incluso tengo accountabilities dentro de la comunidad. Eh, o sea, sí que, sí que puede llegar a tocar como un poco todas, todas las fases. Yo no. eh, hablando de todo esto, me ha venido a la cabeza que yo lo he flipado, eh, estoy como un poco obsesionado en casa, estamos, no sé, yo muy obsesionado ahora con la IA que pinta cosas y todo el rollo, Mid Journey sí. y tal y demás, yo creo que estamos todo el sector, pero a, a, aquí por las noches hasta la 1 de la mañana estamos aquí mirando cosas. Y una cosa que me ha flipado es probando Mid Journey, eh, que es un producto, pues lo mismo, que le dices un poco que a quien no lo sepa qué quieres que te pinte y te lo pinta. Pero toda su interfaz de producto es un Discord. O sea, tú te entras a una comunidad en un canal de Discord e integran una parte donde tú puedes pedirle al sistema que te pinte cosas y luego, evidentemente, todos los canales de soporte, interacción y demás. Entonces, cierta manera ya hay comunidades que son producto. Bueno, Sin oficinas, un claro ejemplo, sin, sin oficinas, si, si alguien no, no lo sabe, que lo hemos mencionado varias veces, es una comunidad de pago, es un sitio donde tú pagas por, por la comunidad, luego tiene formación, tiene un montón de otras cosas, pero, pero es el core. Es decir, una comunidad, pues un producto es tanalón pero además hay productos, como este caso de Millione, que su, su, su finalidad principal es generar estas imágenes por inteligencia artificial, que están tan intrincados en una comunidad que para para. Para usarlo tienes que acceder a su comunidad. Me ha parecido muy interesante, tanto desde la perspectiva de desarrollo de producto, me olvido de hacer una interfaz de producto, me aprovecho una interfaz como Discord y tal, como porque es la mejor forma de tener integrada un, una interacción ¿no? con otros usuarios, ayuda a lo que has dicho, tu activación. Es que si no sé usarlo, eh, ahí mismo puedes decir, oye, no tengo ni idea de cómo usar esto. Exacto, sí, sí, sí. O sea, y, y además es como que tú te puedes inventar como, como desarrollador del producto y decir, yo creo que la gente lo va a utilizar así, ¿no? Y les voy a dar esos ejemplos, pero es que dentro de una comunidad, o sea, es cuando ves de verdad cómo están usando tu producto...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 Justo, en este caso justo de, de millones pasa eso no que cuando lo empiezas a usar tienes que ir a un canal que ellos llaman y hay varios canales y tú pones ahí como el comando para que te haga la imagen entonces qué pasa que tú estás viendo justo lo que has dicho tú maría estás viendo los comandos de los otros y las imágenes que les genera entonces carro, tú vas viendo imágenes y dices joder porque está a este tío le está haciendo imágenes más chulas que a mí y entonces te vas a ver un poco a la, a cómo le pide la imagen y dices, ostras, que este tío, yo le he puesto dos palabras y este tío ha puesto un párrafo, ¿no? Entonces, te empiezas a aprender cómo usa los productos y es que eso es la bomba. Es decir, hasta, hasta que no ha habido un poco este soporte a nivel de comunidades un poco digitales, ¿no? Con plataformas como Discord y demás, pues, pues, pues era muy complicado llevar esto a la práctica, pero es que a día de hoy está ahí. Eh, voy a conectar porque si no me quedo enganchado a mi journey, que soy, estoy muy obsesionado. Eh, ¿Cómo motivas a la gente en una comunidad que participe? Porque yo esto es uno de los grandes retos que me encuentro en todas las comunidades, ¿no? Es decir, yo llego ahí, día uno, empezamos todos haciendo un poquito de dos cosas, un poquito, como has dicho María antes, de anuncios, tal, y luego de vez en cuando intentamos como lanzar temas. A mí, yo lo he intentado muchas veces, lanzo temas o pongo noticias o pongo tal, pero la realidad es que, que es muy complicado que, que la gente, uno, siga esos hilos, es decir, porque de repente la gente a lo mejor te hace una reacción, pero no hay una conversación, y sobre todo es complicado que, que, que pasen cosas sin que tú tengas que hacer nada, ¿no? Que es un poco lo que habéis conseguido en Sino Oficina. ¿Cuáles son las cosas que habéis hecho para conseguir que de repente po podáis iros, yo que sé, de vacaciones, vos, y tú y no estéis ahí nunca en Sino Oficina durante una semana y la gente publique? Es que me parece el gran reto, porque es que eso, yo te digo, o sea, en comunidades de miles de personas no hemos conseguido que pase. Sí, a ver, eh, es verdad que una comunidad... En, en o sea, es sacrificada ¿vale? o sea es un poco utópico, ¿no? todo el mundo como que tiende a esa parte de eh, tú estás y, y todo funciona y es verdad que tú no estás y las o sea, en nuestro caso por ejemplo no estás pero sí estás no es como siempre hay unos hilos que se están o sea hilos metafóricos que se están moviendo un poco no para que la rueda funcione o sea, eh, o sea eso lo, lo quiero dejar un poco así claro porque no es no es tampoco como magia en cuanto a bueno eh, pues eso te vas dos meses y la comunidad sigue funcionando que ojalá pero eh, yo creo que ahí está también un poco el rol del, del community builder, ¿no? De la persona que parece que no está, pero que sí que está, porque está generando como muchas cosas también que están pasando por detrás. Pero yo creo que una de las claves para fomentar eso, ¿vale? Esa parte de que parece que no estás, pero... Eh, y, y todo está pasando. Eh, lo primero, yo creo que en el caso de sin oficina una de las claves fue que desde el principio fue una comunidad de pago y eso hace que la gente que entra ya está dispuesta realmente a, a participar y a comprometerse, porque tú has hecho un pago anual y quieres de verdad sacar como partido y provecho de, de la propia comunidad. Yo soy, yo soy como muy, o sea, yo soy muy fan de, de las comunidades que tienes que pasar un cierto filtro, que no tiene por qué ser de pago, sino que tú tengas que hacer ciertas acciones. Que, que haga que quieras de verdad estar, ¿no? Porque si no encontramos, pues eso, eh, comunidades con miles de personas que la mayoría son observadores o que no pertenecen, o sea, que no cumplen el perfil, por así decirlo, ¿no? De, de la comunidad y entonces, bueno, pues que se quedan ahí un poco entre medias. Eh, yo diría que esa sería como una bastante clave, el, el tema del filtrado, entre comillas, no, y no solo por el precio, sino también, pues eh, yo creo que Bosco hace una labor Súper buena haciendo, o sea, escribiendo todos esos valores de dentro de la comunidad, escribiendo la newsletter semanal, donde al final haces una intro ¿no? y cuentas un poco cuáles son los principios, los valores de la comunidad, cuál es el, el objetivo, y tú ya sabes si encajas o, o no encajas, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería como una parte. Eh, luego el tema de, de crear buenos onboardings, ¿vale? Eh, yo para mí como que el onboarding es casi un poco filosofía de, de vida de, de las comunidades eh, y hace mucho eh, pues esa parte de recibir bien a la gente que entra, casi un poquito personalizado sin llegar a ser ultra mega personalizado, pero sí como tener como un poco de cariño a que las personas que entran sepan cómo incorporarse en la comunidad ¿no? y que no se sientan extraños, por así decirlo. Entonces, eh, eso como en la parte personalizada, incluso si es una secuencia de email, pues contar muy bien qué es lo que puedes esperar de la comunidad, cuáles son los siguientes pasos que puedes ir dando dentro de la comunidad, como que a mí me gusta hablar de onboardings, casi de, de tres meses, de seis meses, ¿no? de acompañar un poco a la gente. A, a que se vaya incorporando dentro de la comunidad y, y luego diría también un poco pues esa parte de también, o sea, es una palabra un poco manida quizá, lo de empoderar no pero sí que eh, poner mucho hincapié en que en que todos podemos aportar algo, ¿vale? Yo estas semanas, como ahora tenemos el aniversario de, de oficina también, me he dedicado unas semanas a recoger como historias de éxito de, de la comunidad y me daba cuenta de que, de que la mayoría empiezan como un poco de, bueno, pues yo al principio veía un poco la mentalidad y tal, hasta que de repente me acuerdo una chica ¿no? que, que me contó que, puso, que había lanzado un nuevo podcast en el canal que tenemos de lanzamientos y que se había sentido una maker, ¿no? Y que estaba como súper orgullosa de haber hecho eso. Y yo creo que eso es una labor también mucho de, oye, que aquí todos somos makers. ¿Sabes? Que si tú sacas un podcast y eres capaz de diseñarte una carátula, eh, juntar a personas, grabarte un vídeo, subirlo y enseñárselo al mundo, o sea, ole tú, ¿sabes? Eh, eres una máquina, ¿sabes? Y, y eres una maker. Entonces, eh, yo creo que hay como mucha filosofía de eso, de, de la compa... O sea, del, del tú también, tu opinión vale... ¿Sabes? Eh, aunque sea como feedback a, a nivel de cliente, de lo que sea, ¿vale? aquí todos podemos aportar, y luego también el tema de, de que sea un espacio seguro, o sea, yo, por eso decía lo de parece que no estamos, pero yo me leo todo lo que pasa en la comunidad, todo lo que está a nivel público, y si alguna vez he visto algo que a lo mejor han contestado pues que no tocaba lo que sea, pues pone esto aquí en esta comunidad no se hace aquí las cosas se hablan con respeto y si quieres aportar algo, lo aportas como uno más, ¿vale? Pero aquí todas las opiniones de las personas, siempre que sean con respeto, son bienvenidas, entonces eso también hace mucho, ¿no? Que la gente se sienta segura y que la gente tenga ganas como de compartir y no solo muchos, dicen, muchos me dicen, ¿eh? Es que, claro, luego de repente está aquí yo qué sé, Corti, que es un crack y, y responde y claro, ¿cómo voy a contestar yo, no? Y yo tengo que decir, bueno, y que Corti es una persona normal, es Porque de hablas nosotros. saber muchas veces, o sea que... Es una de nosotros y tú también puedes aportar, ¿no? Igual que él. Y bueno, yo creo que eso es un poco lo que yo consideraría la, las claves, por así decirlo. Claves, entre comillas, ¿no? De, yeah. de hacer Me, que mola. la gente participe. Bueno, voy a poner dos puntos sobre estas cosas que ha dicho María para que veáis que es totalmente verdad. Lo de leerse las cosas y, y un poco estar pendiente... A mí, María, una vez me echó una bronquilla, con la, la pobre con toda la educación del mundo, porque yo había, pues, creo que fue compartir un episodio del podcast en, en un canal, eh, me lo voy a inventar, pero pues no me recuerdo, a lo mejor en el canal e-commerce en lugar de autopromo, que es el canal que tienes en oficina, tiene un canal que está guay, que es cuando vayas a hacer autopromo, ponlo aquí, porque la gente está en este canal, pues ya sabe que puedes hacer spam. Pero es el único sitio donde está permitido. María, vela mucho porque si hay unas reglas, se cumplan. Incluso aunque tengamos confianza y seamos amigos, pues oye, Corti, que es que esto nos no va bien aquí. Y me parece súper guay, porque la única forma de conseguir que las cosas funcionen a futuro bien es haciendo que todo el mundo cumpla las reglas y de repente, en cuanto rompes una o sea, en cuanto dejas que pase una cosa un día luego al día siguiente pasan dos y luego ya todo el mundo hace lo que quiere y, y rompes ese espacio seguro que ha dicho María que es súper importante. Cuando hablamos seguro es no solo, oye, pues que evidentemente haya respeto, pero oye, que se cumplan las reglas que las cosas vayan sus canales si esta comunidad escribe en hilos, pues escribe con hilos, si escribe sin hilos, escribe sin hilos pero que haya una armonía para que cuando tú entres ahí sepas lo que hay que hacer y eso es súper importante la otra eh, onboarding personalizado María ha escrito hace poco en community builders es un, un, un una newsletter creo que fue sobre sobre boarding bastante chula pero yo me acuerdo una vez cuando el evento sin oficina que en Madrid hace hace ya mucho tiempo que Bosco estaba mandando vídeos a cada persona y por la calle porque, y vamos a comer, no me acuerdo. Entonces, Bosco se queda un poco detrás grabando vídeos para darle una bienvenida personalizada a cada una de las personas que se daba al transit oficina. O sea, entra una persona, él recibe una notificación y grababa. Hasta ese nivel de personalización se llega, que evidentemente yo creo que seguramente María, ¿verdad? Habrá, habrá fases, ¿no? Habrá fases donde puedas hacerlo uno a uno, habrá otras, pues como ya pasa ahora, que eh, tenéis cientos de personas en la comunidad mucho más complicado. Sí, pero siempre. Y, y yo también lo digo. ¿no? Un poco, ¿no? Como que si conseguimos mantener un poco de humanidad, sobre todo en la parte de comunidades, va a ser un aspecto súper diferenciador a futuro. O sea, yo también creo que todo este tema de las comunidades también para marcas, para productos, o sea, te da un aspecto muy diferenciador en un mundo en el que ahora todo parece que está globalizado, todos son funnels de venta donde tú te sientes como que vas pasando ahí por emails, ¿no? tener de repente una comunidad y sentir cerca a los creadores, a los fundadores, y decir, no cuesta tanto, vale, sí que cuesta, pero son prioridades también, ¿no? los sea, estamos invirtiendo mmm, burradas en, en anuncios de facebook cuando a lo mejor una oportunidad es crear embajadores de nuestra marca que realmente crean en nuestros valores ¿no? y tener un poco a esos fundadores un poco cerca sentir que o sea que haya una cercanía dentro de, de la comunidad y, y nosotros seguimos o sea, ya somos más de 500 en la comunidad y nosotros seguimos haciendo onboardings personalizados de, y de, de muchas formas ¿no? porque nosotros nos aproximamos con como a en eso de diferentes formas y, y yo sí que creo que, eh, o sea, escalar a tope y todo genial, pero si conseguimos mantener eso como un poquito de cercanía, eh, yo creo que va a ser eso, un, un aspecto que, que nos va a diferenciar, ¿no? de los demás. Totalmente de acuerdo. Te voy a hacer una pregunta, que es además la típica, seguramente la primera que se hace mucha gente cuando plantean una comunidad, que hay que hacerse toda la, primero, todas las preguntas que hemos estado hablando hasta ahora, pero llega un punto en el que dices, venga, comunidad online, ¿qué plataforma? ¿No? Que si es Slack, que si Discord, que si Telegram, que si WhatsApp, que si no sé qué, ¿qué cosas hay que tener en cuenta eh, a la hora de elegir una plataforma para crear tu comunidad? Pues yo la que más tendría en cuenta sería un poco, eh, o sea, ¿qué tipo de cosas quieres que pasen dentro de tu comunidad? ¿Vale? O sea, ¿qué tipo de relaciones, por así decirlo? Pues, eh, o sea, por ejemplo, eh, hay comunidades que solo funcionan en Zoom por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues como hemos visto, se reúnen cada, imagínate, ¿no? Cada lunes por la mañana se juntan en Zoom y crean un poco como su comunidad y eso está genial, ¿no? Son cosas que están pasando en sincrónico todo el rato. Luego, eh, si queremos que haya como, bueno, pues más tipo mensajería instantánea o más tipo eh, posts, no porque queremos que la gente pues bueno quizá no tanto que acceda todos los días y tenerlo como algo como muy recurrente sino que queremos que yo, imagínate que está como paralelo a una formación y realmente queremos como que la gente desarrolle muy bien eh, los tipos de ejercicios que ha hecho paralelos a la formación etcétera entonces yo creo que lo primero sería qué es lo que tú quieres que esté pasando en, en tu comunidad qué tipo de relaciones entre las personas y cómo quieres que se genere esa información. Y luego, eh, una vez que tienes eso, qué herramientas te da que esté utilizando la mayor porcentaje de gente dentro de tu perfil ideal, ¿vale? Eh, evitando cosas, pues, por ejemplo, WhatsApp que... Yo lo evitaría por el tema de la privacidad, ¿vale? Pues porque la privacidad de los números, de teléfono, que los pueda ver toda la gente, etcétera, ¿no? Pero imaginaos que tú quieres algo como muy de mensajería instantánea, que todo el mundo lo pueda ver, además es una comunidad monotemática donde siempre se habla sobre el mismo tema, pues por ejemplo podríamos ver Telegram. Si, sí, por ejemplo, es una comunidad como nosotros en oficina, ¿no? que es monotemática en cuanto a que somos freelance y emprendedores, pero os podéis imaginar la cantidad de eh, temas dentro de una comunidad de freelance y emprendedores. Pues nosotros que además queríamos cosas de, de mensajería instantánea, pues eh, empezamos en Slack, pero bueno, luego Slack también era como más para equipos y tuvimos tal que... El tema de lo de los, eh, se eliminaban unos mensajes y tal, y entonces nos pasamos a Discord, que era como la gente de nuestro perfil ya estaba empezando a utilizar esa herramienta y, y nos permitía que, que tener las relaciones que nosotros queremos. Entonces, yo como que definiría muy bien eso, qué tipo de relaciones, y casi que incluso puedes hacer una encuesta o puedes... Ir, Intuir qué tipo de herramienta está utilizando tu gente para que haya el menos rozamiento posible. Si nos vamos a herramientas muy complejas de todo en uno, pues eh, nos va a costar mucho el que eh, tomen un hábito de entrar en nuestra comunidad, ¿no? Que lo podemos llegar a conseguir. O sea, si nosotros eh, ofrecemos suficiente valor dentro de la comunidad, al final la gente acaba entrando por eso. Pero si se lo hacemos fácil, pues va a ser mejor entonces, no sé si he contestado como exactamente a la pregunta, pero bueno, yo como que tomo en cuenta esas dos variables, sobre todo, a la hora de, de elegir la plataforma de la comunidad. Buena respuesta. Y lo, lo de que sea una plataforma como conocida, yo creo que es un punto muy importante. O sea, menos a mí me pasa. Es decir, eh, yo... Estoy en Slack siempre porque en produja que usamos Slack, porque por las comunidades que tengo en Slack las controlo más. Las de Discord las controlo un poquito menos. Incluso, fíjate que el Mambler y en oficina están en Discord. Pero claro, como no está en mi curro, o sea ya, ya, ya me requiere, pues, yo qué sé, por ejemplo, cuando grabo el podcast cierro, di, cierro todo. pues Intento quitar distracciones. ¿Qué pasa? Luego Slack lo tengo que abrir por narices. Lo disco a lo mejor se me queda un día sin abrir. Pero las que son en Telegram ya no las vuelo. Porque Telegram lo, lo abro una vez al, a la semana que me acuerdo, o al mes, y el día que entro, pues tal. Y, y ya estoy en comunidades que están en web, o sea, que estás con ser o alguna herramienta de estas, no entro nunca. Pero no porque Exacto. no quiera. Y, y a veces me gustaría, pero digo, pues si, si es que... Sí que no, no sé, no, a veces se me olvida ir al baño, o sea, cómo me voy a acordar yo de, de, de ir a tu, a tu comunidad, ¿no? Entonces, si quieres estar en la rutina de las personas, pues tienes que estar en, en aquellas herramientas, oye, eh, porque si la gente, yo sé, por poner el caso típico Telegram, si la gente ya está en otras comunidades en Telegram, eh, va a ser mucho más fácil que, oye, a lo mejor no tengo el hábito de entrar todos los días a tu comunidad, pero sí, como entro en Telegram, pues ver alguna pelotilla Telegram y diré, ah, ostras, me estaba en esta comunidad, acedo y ya de repente pasan cosas, ¿no? Sí, es así, de hecho ahora hay muchísimas plataformas, yo digo... O sea, el tema de, de las comunidades online también se están pudiendo producir porque la tecnología nos está acompañando vale porque si no yo creo que pues eso, eh, lo que hemos dicho ¿no? las, las comunidades han existido siempre pero ahora es verdad que las plataformas la tecnología nos está ayudando a eh, conseguir ese tipo de relaciones que se acercan de verdad a una comunidad ¿no? y, y no lo que ahora tenemos como las redes sociales entonces, eh, están naciendo muchísimas, pero yo es verdad que como, fund, o sea, yo no soy fundadora, pero como community builder eh, no elegiría una en la que, que yo fuera nueva, ¿no? Entrando, porque todo ese trabajo de tener que llevar a la gente hasta allí es, es difícil, pero que se, se puede conseguir, ¿eh? Se puede conseguir, pero hay que ser como muy consciente de que cuando eliges ese tipo de herramientas vas a tener que hacer un trabajo extra en, en llevártelo, ¿no? Y, y es verdad que te ofrecen pues todo en uno, eh, que ya puedes hacer como tus registros, que puedes tener como un CRM, que puedes tener un directorio de miembros, que te ofrecen millones de cosas. Pero aún así es difícil, ¿no? Llevar a la gente hasta ahí. Eso es. te quería preguntar también por... Eh aplicaciones que estés viendo, o sea, cosas chulas, ¿no? Un poco para inspirar a la gente. ¿Qué, ¿Qué tipos de comunidades estás viendo que se están creando? Ejemplos chulos para que la gente diga, ostras, no sabía yo que esto tenía sentido con la comunidad. Pues a ver, ejemplos chulos. Eh, estoy viendo muchas comunidades de apoyo que yo creo que están saliendo, pues, un poco de, de cara a que nuestras redes realmente también familiares y, y de amistades y todo eso también son cada vez más débiles, ¿no? Yo el otro día lo pensaba digo, es que es muy difícil que tú, o sea, nacer estudiar, ir a la universidad eh, trabajar en la misma ciudad tener a tu familia en el mismo sitio yo creo que eso eh, es súper difícil a día de hoy, no conozco a nadie que haya hecho eh, como todo ese, ese trabajo, ¿no? entonces como que tenemos amistades pero están, pues, pues no, no siempre cerca, no siempre en la misma ciudad, pues, tu familia, etc., ¿no? Entonces, se están creando muchas comunidades de apoyo, de, pues, por ejemplo, de, de embarazadas, ¿no? Eh, antes, tú tenías tu comunidad, o sea, tu, tus amigas te contaban un poco lo que habían hecho, eh, tu hermana que había tenido un hijo, tu madre, ¿no? Pero a día de hoy, entre que ya también tenemos mucha información, y, y muchas veces nosotros nos quedamos con lo que me ha dicho mi madre, ¿no? que eso también es verdad, eh, sino que también eh, pues eso, esas redes ya quizás no son tan fuertes y buscamos eh, en, en una comunidad online, ¿no? Entonces, están produciendo muchas comunidades de ese tipo, de apoyo, de, de embarazadas. También eh, yo tuve unos alumnos en el, en el curso anterior, en la edición anterior, que tenían una comunidad para personas que eran, que eran infértiles, ¿no? Y entonces, como que es un tema tabú que no pueden hablar tampoco con sus eh, amistades y que de repente, pues se, se juntan ahí y se sienten comprendidos eh, yo por ejemplo también he estado en la comunidad de nómadas digitales de Buenos Aires que de hecho conocí a Magalí, la chica que, que lo organiza y, y me pareció también una pasada, ¿no? Como que nos conocíamos on, nos conocimos online en, en Meetup y luego organizábamos eventos físicos, bueno, organizaba ella, que es una crack, todos los jueves y entonces eh, nos juntábamos allí pues, para compartir un poco nuestras experiencias, todos éramos nómadas que, que habíamos coincidido en Buenos Aires durante, ese, durante esas fechas, ¿no? Eh, luego también, por ejemplo, de, de marcas hay una comunidad que me parece como muy interesante eso, de café, donde te dan acceso a. O sea, a través de una membresía, ¿no? Como tú pagas por. tú puedes comprar el café suelto, pero si pagas el acceso a la membresía, que es que todos los meses te mandan X cantidad de café, eso también te, debe, te da derecho a estar en, en una. En una comunidad donde se hacen cartas de café, se hacen eh, pues, eso, eventos online donde casi que te enseñan cómo utilizar ese café, que te dan recetas, la gente comparte sus recetas con el café del mes que han dado y dicen, pues mira las notas, no sé qué, ¿no? todo este movimiento alrededor del, del café y que les dan acceso a través de, de esa membresía, por ejemplo. ¿no? Eh, también comunidades pues, con objetivos de... Imagínate, ¿no? De, de perder peso de, de, o de estar sano o lo que sea, ¿no? También ese tipo de comunidades de apoyo que, que de repente dices, yo siempre estaba buscando una persona con la que ir a gimnasio y con la que comprometerte. Y entonces, pues ahora hay una comunidad online para eso, ¿no? Te dan una especie de formación, pero realmente son accountabilities. Eh, pues te pones un objetivo y luego hay alguien que te está preocupando por ti. Y te está diciendo esto, eh, lo estás consiguiendo, etcétera ¿no? Entonces, no sé, yo sí que creo que, que muchas de las cosas que nos imaginamos en el mundo offline se están transformando un poco ¿no? al mundo online, o sea, ahora eso con, con la tecnología que tenemos. Y, y bueno, yo creo que, que real, o sea, realmente puedes sacar una comunidad de casi cualquier cosa que te plantees, ¿vale? Solo que tienes que ver es cómo darle la vuelta para que realmente tenga valor a, a la gente. Claro. No. Oye, para cualquier persona que nos esté escuchando, que muchos son founders o tienen empresas o están trabajando en un, a una empresa digital, ¿por qué debería importarles la, la, una comunidad? Es decir, ¿cuáles son las cosas por, por las que dices, oye, este concepto tenlo en la cabeza porque algún día puede ser que, que lo necesites? Pues, a ver, yo creo que, que el tema de conseguir leads a día de hoy en, en los canales como muy tradicionales, eh, yo creo que cada vez también como que se está poniendo un poco más complicado, ¿vale? Y, y yo creo que, que lo de aportar valor y fidelizar a los clientes que tienes a día de hoy eh, me parece súper importante y algo eso ya de primeras como a tener en cuenta. Pero luego yo creo que hay como unas características que ya se está demostrando, ¿vale? Porque el tema de las comunidades se ha hecho siempre, pero lo que hacemos ahora un poco del de online y meterlas como también dentro de un negocio sí que puede ser como algo un poco más novedoso. Y yo creo que sí que se, de, se está demostrando que, pues eso, que aumenta el lifetime value de, de un cliente, pero muchísimo, ¿no? Porque al final, o sea, el valor que nos genera el cliente dentro de... O sea, a lo largo del tiempo. Y entonces eso también hace que no, es, que no tengamos que invertir tanto dinero en tener que atraer a los nuevos porque estas personas se quedan durante más tiempo con nosotros y, y son más fieles. Luego, eh, el tema de crear embajadores de crear embajadores de tu propio producto, ¿vale? Y no solo crear embajadores, en plan, eh, bueno, voy a hacer afiliados, ¿vale? Y estas personas que sean embajadores, sino que estás creando embajadores que realmente creen en tu producto y que están como muy cerca de los valores de tu marca. Y eso también se hace con, con, un poco con el discurso que tú creas dentro de la comunidad, vale O sea, tú les estás ofreciendo a esos embajadores un discurso que va a crear otros embajadores. O sea, el, el, un poco la historia de tu producto, lo que tú les estás transmitiendo, ellos van a tener esas herramientas para ser capaces de hablarle a otras personas ¿no? y de transmitírselo. O sea, embajadores que de verdad sepan cuál es el, el objetivo de tu marca y, y de tus valores. Y luego yo creo que también esto que hemos hablado del roadmap, ¿no? de um, definir un, un roadmap para dentro de, de la comunidad, eh, yo creo que también es súper valioso eso. Y eh, quizás no invertir tanto en voy a hacer un estudio de mercado, que, bueno, que, a, que a saber, ¿no? ¿No? Eh, sino directamente eh, empezar a crear cosas y empezar a ampliar características que ya te está pidiendo la propia gente de, de la comunidad. El otro día, investigando Corti para, para, o sea, para una marca, eh, veía, por ejemplo, de, de Nike, ¿no? que, bueno, que ellos tienen como una comunidad muy guay, muy grande, y, y cómo ellos eh, lo que habían hecho era ofrecer productos personalizados eh, porque realmente... Vale, te están haciendo un favor, ¿no? Porque te llegan tus zapatillas personalizadas, pero ellos sacan unos patrones de esas zapatillas y se adelantan a las tendencias. O sea, lo que te está pidiendo la gente que se lo hace personalizado es porque tú no lo tienes en stock, porque no le estás dando esa necesidad. Entonces, si sí, no sé cuántas personas a la vez me están pidiendo la suela en color amarillo, es porque quizá hay una tendencia... Y voy a crear esto de una cosa que ya me están pidiendo, ¿no? Que ya me está pidiendo la gente de, de mi propia comunidad. Entonces, eh, somos capaces de adelantarnos mucho más a las necesidades ¿no? y de crear eh, características y, y cosas de nuestro producto que ya, que, que ya te está pidiendo la gente, ¿no? aunque tú no lo sepas. Entonces, yo creo que esas tres cosas son como dentro de un negocio, dentro de una marca, lo que más, o sea, lo que más nos va a ayudar, ¿no? dentro de, de, o sea, para creando la comunidad para el producto. Mola. Ah, además de Nike, por ejemplo, tenemos marcas españolas Si no recuerdo mal como Murexia o Minimalips que, que en algún momento han hecho alguna co-creación con su, con su comunidad oye, queremos no hacer un producto de este tipo y, y, y les vas preguntando, ¿no? Oye, pues, ¿cómo lo veis? ¿Y qué haríais? ¿Y cuáles son vuestras ideas? Y ese proceso de co-creación, como dice María, pues te acaba permitiendo crear un producto que, que, que tiene un, un, un mercado claro, porque es tu propia tu propia comunidad, tu propia... la gente que, que ya tienes ahí al lado y, y que a lo mejor no se le ibas a dar de otra forma. Me parece brutal. Pongo como ejemplo porque claro, dice, a veces a lo mejor la gente dice, oye, Nike, es que son, son, son sí. muy grandes. No, no, pero es que lo bueno de las comunidades, yo creo, ¿verdad, María?, es que son accesibles para todo el mundo. Hasta una marca pequeñita puede tener una comunidad pequeña, pero muy fuerte, que le aporte mucho valor. Sí, desde luego. O sea, desde luego, yo creo que, de hecho, eh, cuando la gente me dice ¿no, que quiere empezar a, a crear una comunidad, yo siempre digo, genial, créate como un grupo semilla no empieza eh, coge esas personas que siempre te están comentando en redes sociales coge esas personas dentro de tu audiencia la más comprometida no ya que hemos dicho eh, al principio eso y crea un grupito de personas porque luego el resto que llegue o sea, ese grupo son, van a ser los que van a marcar pues el tono eh, un poco el, el cómo va a ser la comunidad, porque el resto de personas, eh, yo, yo que te he dicho que soy muy fan del onboarding, pero realmente la mayoría de gente aprende por imitación a lo que está haciendo el resto, ¿no? Entonces, crea algo que funcione eh, pequeño, la comunidad mínima viable, ¿no? Por así decirlo, y, y entonces la gente que entre imitará al resto. Y si no se sienten cómodos dentro de la comunidad porque su lenguaje o su forma de hablar no encaja, pues acabarán yendo, ¿no? Y eso es como otra forma también de, de hacer filtro, por así decirlo, ¿no? Y de que, de que la comunidad siga funcionando. Entonces, una comunidad pequeñita... Eh, puede estar súper bien, o sea, puede estar como muy comprometida y te puede ayudar a muchas cosas. Y de hecho es otra de las, cosas, de, de las funciones de la comunidad y de, de cómo lo utilizan determinadas marcas. Eh, yo me acuerdo en, en la otra edición del curso vino Vicente de Streamluts también a hablarnos sobre su comunidad y me encantaba porque realmente también lo tienen como muy definido por, pues, por sus embajadores, por así decirlo, forman parte de una comunidad y luego, o sea, como que tienen diferentes niveles, pero los embajadores de por sí ya se sienten parte de una comunidad tienen acceso pues a, a hablar con los fundadores a, no sé, a hacer determinadas preguntas no incluso puedes llegar a decir bueno pues dentro de mi marca solo voy a hacer una comunidad de los embajadores de las personas que o de las personas que me han comprado más o de no lo sé no, no hace falta tener muchas personas para, para sacar como ese valor ¿no? de la comunidad qué bueno ya para acabar María eh... A quien haya llegado hasta aquí, que seguro le está flipando hasta las comunidades, ¿por dónde se puede seguir formando? ¿Por dónde te puede seguir a ti? Cuéntanos un poquito también sobre, sobre tu formación, por si alguien quiere aprovecha este espacio para, para darle visibilidad. Pues, bueno, yo tengo la, una newsletter, eh, Community Builders, que está en Substack, y, y luego he creado un curso, que voy a sacar la segunda edición, la gente se podrá apuntar hasta el 16 de octubre, no sé cuándo saldrá el podcast. Antes, eh, o, sea que, o sea, que los que lo escuchéis más o menos recién salido, irse directamente a apuntar <risa> Pues en Community, en community Builders se creado un curso para crear y hacer crecer una comunidad. Y vemos un poco toda la parte desde la ideación y la creación hasta luego eh, un poco el cómo hacerla crecer, que funcione, métricas eh, y un poco eso, ¿no? Con, con mi experiencia y con con la experiencia de también otras personas que, que vienen, que tenemos directos, el curso dura seis semanas, es, eh, va, funciona por ediciones y, y bueno, y ahí estaré resolviendo dudas también en algunos directos y, y todo eso. Súper recomendable. Nosotros tuvimos una persona del <risa> equipo haciendo la, la primera edición del curso y, y nos ayudó muchísimo. Así que, que todos irse a communitybuilders.es, ¿verdad? Que ahí está toda, toda la info y apuntarse. María, muchas gracias por, por darnos claridad sobre este concepto de las comunidades, también por compartir tanto en tu newsletter y, y por redes sociales sobre el concepto, que hay, hay, hay mucho por hacer. Es decir, empecemos a tener claro lo que es, pero. Incluso los que tenemos comunidades de hace tiempo no tenemos ni idea de, de, de cómo hacer que eso crezca y funcione adecuadamente, o sea que necesitamos aprender mucho. Así que gracias por este ratito. Gracias a ti, Corti, por la invitación. Y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.